clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir buenas tardes eh, mi nombre es lisbeth padilla soy escritora principalmente de poemas pero también hago cuento infantil e, y he incursionado en la en la dramaturgia ya que es mi carrera literatura dramática y teatro me invitaron el día de hoy desde Colombia para eh, hablar de los 10 libros que más me han marcado. Es difícil la selección, ya que cada libro nos va dejando una huella, nos da un toque mágico y nos ayuda a vivir. Para eso es la literatura, para ayudarnos a vivir y encontrar respuestas o hacernos más preguntas. El primer libro que voy a compartir con ustedes en realidad es un... Eh, fragmento de una colección de 12 12 tomos. Este libro se llama El libro de la vida verdadera. Es de mi doctrina, yo soy espiritualista, trinitaria mariana, y yo no entendería mmm, la vida, ni la literatura, ni ser maestra, ni ser mamá, o ser hija, o amiga, sin la guía de esta hermosísima doctrina. Por lo tanto, este libro, desde niña, bueno, yo nací en, ese, en el seno de una familia espiritualista, este libro, desde niña, ha sido un remanso eh, y una fuente de conocimiento y de sabiduría espiritual. Entonces, por eso lo pongo como primer libro que me ha marcado y me seguirá dando sabiduría y guías de vida, el libro de la vida verdadera. ¿Quién es el autor? Pues el Divino Maestro Jesús Jesús. Entonces, fue por inspiración divina que se recibieron estos 12 tonos. En segundo lugar, quiero hablar de, drásticamente, porque esto es luminoso, este, busca la armonía, la paz y la felicidad, pero cuando uno es adolescente está en crisis. Y entonces, yo me identifiqué muchísimo con el protagonista de El Lobo Estepario, de Germán Gess es este libro, bueno, yo, yo me acostumbraba a eh, forrar los libros, que amaba mucho, entonces esta no es la portada, eh, pero así sentía, yo creo que lo personalizaba más. Ese personaje eh, de El Lobo Estepario dice unas cosas terribles, fortísimas, lacónicas, que a esa adolescente que se acercó a leerlo le impactaron muchísimo. Y yo acostumbro subrayar los libros, generalmente entre corchetes, las frases importantes, y lo que más, más me gusta, entonces lo hago con, este ya subrayo todas las frases. Quiero compartir solamente una, que dice... La mañana era para él una mala parte del día, que le asustaba y que nunca le trajo nada agradable. Nunca estuvo verdaderamente contento en una mañana cualquiera de su vida. Nunca hizo nada bueno en las horas antes del mediodía. Nunca tuvo buenas ocurrencias ni pudo proporcionarse a sí mismo ni a los demás alegrías en esas horas. Me identifico con el protagonista ya que muchas veces, o me identificaba de adolescente, eh, el día es como, como para sí, si sí fue una piedra, que vas a ir elevando con mucha dificultad, eh, yo tenía muchas preguntas, eh, no encontraba mi camino, eh. entonces los días uno tras otro se volvían de pronto muy pesados y entonces por eso con Harry me identifico mucho ¿no? en este aspecto. El tercero es Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky. Yo creo, me, enc me hubiera enc encantado conocerlo. Siento que era un espíritu, un alma muy sensible, muy adolorida y un hombre genial, un hombre genial. Crimen y castigo lo leí en la preparatoria y me sigue rondando. De pronto, este, recuerdo sobre todo las sensaciones. Cuando tú terminas de leer un libro y pasan 10 años, 30 años, lo que te queda son, sí, escenas pero sensaciones que te producía el haber leído el libro. Entonces esa sonia, ese Raskolnikov, me acompañaron muchísimo, muchísimos mm. años, y como vi en una serie, me hubiera gustado saber ruso para leer a Dostoyevsky en su propio idioma. Entonces, Crimen y castigo me parece una excelente novela, y sí quiero ser de esas personas que leen la obra completa de Dostoyevsky, sí quiero hacerlo. Después tenemos con este, como soy escritora de poesía, prefer, preferencialmente, pues al gran Jaime Sabines, a mí Jaime Sabines, y este libro, este así viejito como está, es más, está dedicado por él, lo conocí en alguna ocasión, no sé si se ve al revés en el Zoom, pero bueno, dice, para Lisbeth Padilla, no le puso H, de Jaime Sabines. Jaime Sabines para mí es el pilar fundamental de mi ser como poeta. Eh, ¿Qué puedo decir? Lo conocí igual estando en la preparatoria ya al final de, del tercer año, alguna, hacia yo Teatro en El Cadá, ahí en Coyoacán, y una de las compañeras tenía este libro y le dije, a ver, préstamelo. Y cuando empecé a leer cada poema, igual, parece que estaba hablando yo o él me estaba hablando a mí. Entonces lo amé y lo amo desde entonces a Jaime Salines, me lo han dicho, que mi poesía se siente muy influenciada por él, y pues qué bueno, porque yo creo que, que los grandes hombres tienen que, que quedarse con nosotros en, en esos eh, destellos ¿no? lumínicos, hermosos, que nos dan, les decía yo, para poder vivir. Soy actriz, entonces, o lo fui, ya no lo ejerzo, soy ahora maestra y escritora. Y tengo un libro de eh, Carlos Muñiz, me gusta mucho este autor español, que, sella, que tiene varios libros, varias obras de teatro en este, en este volumen, pero el que más me marcó porque lo vi representado por mis compañeros del colegio de bachilleres fue El Tintero. En El Tintero se muestra un hombre necesitado, primero económicamente y después de compañía y de amor y de amistades, en el que la sociedad lo... Lo, lo arrasa, lo, lo, lo destruye, lo violenta. Entonces, cada que veía una representación de esa obra, Croc se llama el protagonista, era un dolor, era una rabia, era... y es cuando empieza a surgir en mí como adolescente, pues, el deseo, la necesidad de adscribirme a, una, a, a un partido político, lógicamente de izquierda, para... Según yo, pues tratar de paliar estas injusticias sociales. Pero este personaje de Croc también es hermoso, eh, termina muriendo y la, la representación era fársica, entonces fue muy muy fuerte y corría a comprar, lógicamente. El tintero de Carlos Muñiz. El siguiente texto que escogí es, bueno, mi hermoso Maurice Metterling, que eh, es un cuento, pero está como obra de teatro, eh, Pájaro Azul. Es aparentemente un cuento infantil, ¿sí? Donde Mitil y Tiltil, til, dos niños, le ayudan a una vecina, eh, que resulta ser el hada de la luz, y les pide que le busquen un pájaro azul. Y en ese periplo, estos niños nos van a llevar... Al, al reino de la noche eh, al, al reino del el recuerdo del, del pasado eh, se encuentran con la guerra, se encuentran enfrentan a la muerte y es un viaje simbólico, bueno, Metterling está marcado en el simbolismo y así lo, lo retrata muy bien este hermosísimo cuento, acá en México lo hizo para adultos porque es muy fuerte también el cuento este, Julio Castillo lo represento hace como más de 30 años y dicen que era genial y bueno, es un sueño mío eh, un día representar, hacer una adaptación con títeres para eh, representar el pájaro azul se los pongo a mis chicos de preparatoria muy seguido, les encanta porque tiene mucho mucha sabiduría, mucho simbolismo Maurice Metterling, el pájaro azul después elegí un texto, es una obra de teatro muy extraña, es de, de Buechner, se llama Boisec, que cuando se encuentra el manuscrito es, es, se encontró desparramado, se encontró primero una parte y luego la otra, entonces no se sabe cuál es la estructura que Buechner había pensado. Y la que llegó a mis manos y que estudiamos en la universidad fue una, porque también las escenas se pueden hasta romper y cambiar de lugar y pues sería otra lectura, otra obra. Este Boisec también, también es un soldado, es, es, una, es un protagonista lastimado, eh, doblegado por una sociedad injusta, creo que tengo preferencia por los eh, personajes románticos en el sentido de incomprendidos, ¿no? El lobo estepario, el croc del tintero, eh, Boisec, mismo Jaime Sabines, ¿no? Los poetas también muchas veces somos los incomprendidos de la sociedad. Entonces, eh, con esto termino de hablar de... No lo tengo a la mano, eran unas fotocopias, era Boisec de Viewler. Después tengo al maravilloso Víctor Hugo en su obra Los Miserables. Cada capítulo, cada capítulo era un trancazo emocional que yo recibía, porque no es nada más la tradicional, la historia que conocemos, sino que la manera, todos, eh, todos los escritores, la manera en que te cuentan las cosas es lo que hace una joya ese texto. Entonces, también de Los Miserables, a lo largo de la lectura de, de este texto, subrayé algunas cosas. Por ejemplo. <risas> La curiosidad es una glonería, ver es devorar. Y de esto hay tantísimo de qué hablar, porque ese ver es devorar, esa mirada, ese, esa conexión del ser humano con el mundo a través de los ojos, pero a la vez es la destrucción, y hay muchísimas cosas que hablar de solamente de esa frase. La curiosidad es una glotonería, ver es devorar. Y así está lleno de, de pequeñas capsulitas sabias eh, y sobre todo lo emocional, ¿no? la manera en que nos narra a estos seres humanos tan lastimados, igual, otra vez, incomprendidos y lastimados, los miserables. Eh, Vicente Huidobro, Altazor. Su Altasor también fue para mí, un, eh, abrirme las ventanas y echarme luz y quedarme enseguecida momentáneamente por el lenguaje, por la propuesta, por, por ese alter ego de Huidobro que, que ande, va en un paracaídas, pero que a la vez es la voz del inconforme y del rebelde y del que quita eh, la cruz del cristianismo y qué pondremos en ese hueco mañana, tal vez no hay que poner nada, o sea, todo lo que dice Widobro en todo ese largo poema, la parte, el canto 2, dedicado a Teresa Wims, eh, ¿irías a ser ciega que Dios te dio esos ojos? ¿No? O mujer, el mundo está mueblado por tus ojos. Todos los versos de verdad de Altazor, de principio a fin, son impactantes. Y también desde hace mucho lo, lo leo, lo releo, temblor de cielo eh, y lo veo con mis alumnos y a ellos también les sigue diciendo cosas este gran poeta vicente budó y para terminar si no me fallan mis mis cálculos de todos los libros que les he compartido es el señor de los anillos pero el señor de los anillos es la saga ¿verdad? la trilogía no sé con cuál quedarme yo cuando sea grande quiero ser como escribir como tolkien tolkien también fue un ser fuera de este mundo. Ustedes saben que inventa todo un idioma para los elfos y para los hobbits. Y bueno, era un ser excepcional. Si bien no subrayé tanto, o sea, no es eh, esas chispas ¿no? de los miserables de Víctor Hugo, sí hay un estilo envidiable a todo lo largo, desde el si, Marileón. En el Hobbit y en su saga El Señor de los Anillos, es maravilloso cómo, cómo con palabras, y claro, es una traducción, pero cómo con palabras puede llevarnos a visualizar, a sentir, a, a conmovernos con los personajes y las situaciones que, que nos va poniendo en el libro. Ahora me piden que profundice en tres libros, que serían... Ay, ay, ay, perdón, ¿eh? sobre todo Sabines, metterlink y, y, y el libro de la vida verdadera. Serán Son mis tres lecciones. Eh, quisiera leerles un fragmento y no, no estoy, cómo se dice, este doctrinando, ni mucho menos, simplemente si me están diciendo que hable de los tres libros que más, más me han marcado en la vida. Eh, quiero leerles un fragmento del libro de la vida verdadera, eh, lo que yo hacía de niña muchas veces, a lo mejor en la inocencia, no digo que, hay eso es la verdad, eh, cuando tenía problemas con mi mamá, con mis hermanas, y me sentía, además, 10 años, 11 años, te sientes desamparada, te sientes este... O sea, ¿quién te comprende? ¿A quién se lo digo? Y entonces tomaba cualquier uno de los que había en la casa y lo abría donde fuera. Y de verdad parecía que me estaban contestando a ese dolor, a ese sentimiento, a esa necesidad que yo tenía. ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, igual lo abría al azar y voy a leer un fragmentito. ¿Qué dice? Cuando el hombre se aleja de la senda del por la falta de oración y de buenas prácticas, pierde su fortaleza moral, su espiritualidad y queda expuesto a la tentación. Y en su debilidad da cabida a los pecados y estos se enferman al corazón. Mas yo he venido como doctor al lecho del enfermo y he puesto en él todo mi amor y mi cuidado. Mi luz ha sido como agua cristalina en los labios abrazados por la fiebre y al sentir mi bálsamo sobre su frente me ha dicho, Señor. Solo vuestra caridad puede salvarme. Me encuentro, Me encuentro gravemente enfermo del espíritu y la muerte llegará muy pronto a mí. Y yo le he dicho, no moriréis, porque yo que soy la vida, he llegado. Y todo lo que habéis perdido, os será devuelto. Entonces, todas las enseñanzas de cada cátedra que yo he ido asimilando, eh, puedo decir que entiendo mejor las pruebas y el estar en este mundo no quiero decir que soy santa ni que soy la mejor mujer porque abracé esta doctrina gracias a mis padres sino sino que puedo entender como por ejemplo el dolor o la pérdida de los seres queridos mientras no todos por supuesto la gran mayoría eh, se aferra al cuerpo muerto eh, y nosotros sabemos que hay otra vida y que, en fin, muchas cosas que me han ayudado a vivir, a entender mejor mi paso por esta tierra. El otro libro es el hermoso Maurice Metterlin ¿verdad? El pájaro azul. Fíjese, el simbolismo de este pájaro que a final de cuentas no lo encuentran mitil y tiltil, til, habiendo ido por toda la serie de reinos que la hada de la luz... Los llevaba, eh, la, la cabaña del leñador, la caslada, el país del recuerdo. El país del recuerdo es hermoso. Llegan los niños y ven de lejos una cabañita y a sus abuelitos afuera. Y mientras más se van acercando a sus abuelitos, los abuelitos se rejuvenecen más y se ponen rosaditos de sus mejillas. Los niños llegan y los sabe Pero abuelitos, ustedes estaban muertos. ¿Cómo están aquí tan bien vivos? Este, se ven tan bien. Y ellos dicen, sí, mijitos, cada que ustedes nos recuerdan, nos ponemos muy contentos y, y nos sentimos felices y como que volvemos a vivir. Pero si se olvidan de nosotros, pues nos metemos a la cabaña y estamos muy tristes. Entonces, es, es ahí donde también Metterling habla de eso, ¿no? La vida después de la vida, la posibilidad de reencontrarte con los seres queridos en otra vida que es mejor que esta. El país del recuerdo es muy bonito. El palacio de la noche, el bosque, el cementerio, ante el telón, el palacio de las dichas. En el palacio de las dichas nos habla de cómo hay dichas groseras, o sea, supongo, bueno, no, no supongo, ahí lo dice, ¿no? El beber en exceso, el comer en exceso, son las dichas groseras para meterle. Pero hay unas dichas bonitas y todos son personajes, o sea, las dichas las podemos mirar. La gata que acompaña a los niños es una, es una actriz, el perro es el actor, las dichas amables son la paz, ¿no? Eh, por ejemplo, en esa, ese del, ese me gustaría compartirles, en el Palacio de las Dichas. Imagínense, una de las dichas es el amor maternal. También dice que no, la gente no se da cuenta de todas las dichas con las que vive, porque dice Mitil, ¿y todas estas viven en mi casa? Yo nunca las he visto. Dice, sí, sí. Este, son las dichas en tu casa. Dice, nosotras reímos, cantamos, creamos alegría hasta el punto que no cabe en la casa y levanta los ochos y tira las paredes. Pero es en vano, tú no ves nada, no oyes nada. Espero que en el futuro seas un poco más razonable. Fíjense, la dicha de amanecer, la dicha de ver la luz. Así lo empieza a decir Metterling y no lo vemos, ¿no? Entonces, es un libro de verdad este, que yo recomiendo... Eh, para cualquier edad. Termino con Jaime Sabines, ¿sí? Mi ícono, mi, mi ídolo, es, eh, ídolo en el sentido de, de una admiración, ¿verdad? De un afecto muy grande. Hay una sección que se llama Tarumba. Esa tarumba es... Cada poema es eh, muy fuerte, muy directo, como es el estilo de Sabines... Hay otra sección que se llama Adán y Eva, donde Sabines razona cómo platican Adán y Eva, ¿no? Cuando le pone a Adán el nombre a las cosas, cuando viene la noche. Pero uno, hasta fue un poema que escogí para mi clase de expresión verbal en la facultad. Lo había leído tantas veces ese poema, y bueno, pues lo preparé para la maestra, que. Es el que quiero compartirles de Jaime Sabines. Es a su hijo, a su hijo, que, que en esa comida que tuve la suerte de conocer a Sabines, ahí estaba Jorge también en la, en la casa de, de su padre. Se llama Carta a Jorge. Hermano, hay cuatro o cinco nombres oscuros que sangran la poesía. El exterminio asiste a los amantes. Hay quien sin darse cuenta camina en el suicidio como si visitara la muerte de un extraño. El hombre dice polvo y soledad y angustia. La esperanza asustada se refugia en los niños y en los tontos y en nosotros, los que todavía, por la gracia del verbo, somos desgraciados. La tierra ignora. El hombre trata de conocer. Levanta la cabeza en que los ojos brillan. Hermano, estoy enfermo. Estamos bebiendo diariamente vida y muerte mezcladas. En nuestro pan hay piedras. Tenemos sucio el llanto. Acudimos a nuestro corazón como una casa limpia, pero tenemos que dormir sobre montones de basura. Y cuando llega el día, no podemos tomar leche al pie de la vaca, sino brebajes de perdición en manos de brujas. Amanecer no es hoy darse cuenta del día. La sangre a veces se congela en los ojos que quieren ver el mundo. Tu mano de amor se hará de piedra si tratas de secar el llanto a un vecino. No hables, no escuches nada, no socorras, no llames en tu auxilio. Que cada quien se ahogue bajo sus propios gritos en sus gestos de espanto para la mímica universal. Hermano, tu desaliento no tiene sentido. Óyeme hablar de la primavera. Yo siento a veces que los pulmones se me quiebran, que la carne toda se me quiebra igual que un vidrio golpeado por un martillo. Siento que alguien les aprieta el pescuezo a los pájaros dentro de las jaulas, que alguien mete a un perro y un gato en un costal, que les dan con un mazo en la nuca a los corderos, que degüellan niñas juntándoles la cabeza a la espalda. Pero óyeme hablar de la primavera. La miel se cosecha todavía en las bodegas y en los libros. La ternura existe vamos a morirnos cada quien en su sitio, calladamente, hay que darle importancia. Y así, así de genial es mi querido Jaime Sabines. Y bueno, con esto yo terminaría mi, mi plática, mi sentación, eh, me encantó la idea, les agradezco muchísimo. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.